Muy buenas de nuevo, en esta sesión vamos a empezar a hacer nuestro Genial. Nuestra tarea consiste en hacer una portada. Ya hemos introducido nuestras claves y estamos en la pantalla principal. Como veis, con esta cuenta no he creado ningún Genially. Nos vamos al menú de la derecha, o bien en el botón de la parte central y le decimos Crear Genially. Después nos vamos a Creación en blanco. Una vez que estamos aquí, vamos a pinchar en Presentación. Como veis, solamente tenemos una paleta de colores. Eso no nos debe importar mucho. Así que vamos a usar esta plantilla. La plantilla aparece con tres páginas. Nosotros solamente vamos a clicar en la página de título y le decimos Añadir. Y ya estamos aquí en nuestra primera página. Ahora se trata de aplicar el fondo, utilizar el tipo de letra más adecuado poner una animación de entrada y otra de continuidad a los títulos y subtítulos. Así que a no y vamos a empezar. Disponemos de un menú lateral izquierdo con distintas pestañas que vamos a ir utilizando. Texto, imagen, recursos, elementos interactivos, Smart block, insertar, fondo y páginas. Actualmente estamos en la pestaña Páginas, pues vamos a ponerle el fondo. Nos vamos a fondo, bajamos un poquito hacia abajo y aquí tenemos una galería de fondos. Le damos a ver más y vamos a utilizar este. Ya tenemos un fondo para nuestra diapositiva. Vamos a ponerle ahora un título y un subtítulo a nuestra diapositiva. Para ello vamos a quitar el texto que tenemos aquí, simplemente pinchamos, arrastramos y soltamos. Al clicar y arrastrar en el puntero nos sale una cruce y ya lo tenemos marcado y ahora borramos, con este igual pinchamos, arrastramos y ya lo tenemos preparado para ponerle un texto nos vamos a texto, nos vamos hacia abajo y buscamos título increíble pinchamos fuera y nos van a aparecer tres textos este lo vamos a quitar, este lo subimos un poquito hacia arriba este lo ponemos aquí y aquí le vamos a poner tercero de eso. Y en este le vamos a poner vapeo. ¿A qué te suena? Si os dais cuenta, se superpone uno sobre otro, entonces buscamos aquí, lo agrandamos, lo agrandamos por aquí también, lo subimos un poquito hacia arriba. La letra parece un poquito grande, nos vamos a este menú que controla el tipo de letra y por lo tanto le damos a tamaño de ajustes, le vamos a dar 85, ahí está y tercero de eso lo ajustamos un poquito más ahí este lo ajustamos para que luego no tengamos problema ahí este ahí y ahora le vamos a cambiar el color de letra para ello nos vamos, como hemos dicho anteriormente a este menú de aquí de arriba y buscamos color el color le vamos a dar un color rojo ahí lo tenemos, quizás este, este lo vamos a dejar en negrita y a este le vamos a poner sombra, en esta de aquí le ponemos sombra, queda más bonito, este le ponemos también sombra, ya lo tenemos. Si observáis, cuando le damos al botón previsualizar, que lo tenemos en la parte superior derecha, no nos aparece ninguna animación, así que le vamos a aplicar unas animaciones. Cuando pinchamos sobre vapeo a que te suena, nos aparecen cuatro botones. El primero es de animaciones, el segundo es la interactividad que lo vamos a ver después, el tercero arrastrar y el cuarto es para bloquear el elemento. Le vamos a dar al botón animación, le vamos a poner una animación de entrada derecha y deslizar y una continua a ese mismo elemento pulso al subtítulo, tercero de eso le vamos a dar una animación de entrada que se va a llamar bote. cuando le damos a previsualizar ya tenemos nuestra animación Ahora volvemos sobre la pestaña Editar y seguimos trabajando en el Genially. El siguiente paso que vamos a dar es incorporar una imagen, poner un botón Empezar, escribir nuestro nombre y apellido, un botón de redes y la licencia, pero eso lo vamos a ver en otro